sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y hoy les vamos a enseñar cómo eliminar cuenta de google del vitel 9506 perdón 8506 que lo tenemos acá a la mano entonces como primer paso nos vamos a conectar a wifi para hacer el proceso Una vez estado conectados a wifi gente vamos a dar información en llamada de emergencia información de emergencia acá vamos a coger cualquier número que necesitamos en este caso yo voy a coger el este número de acá Acá voy a seleccionar, lo voy a dar en compartir Acá lo vamos a dar en mensajes Acá lo voy a seleccionar 112 que tenemos acá Listo, acá vamos a escribir cualquier mensaje, por ejemplo, que queramos enviar Y luego lo vamos a dar arriba en el icono de llamada cortamos la llamada entonces y acá lo que vamos a hacer es marcar el siguiente código vamos a buscar este código entonces como no nos ha salido nada vamos a volver a intentarlo Creo que hemos escrito mal Listo gente, ahí se nos manda Una información del teléfono Damos estadísticas de uso Listo, ahora sí lo vamos a ir hacia atrás Listo gente, ahora sí una vez que estamos acá ya Vamos a hacer lo siguiente Nos vamos a ir a seguridad y ubicación Acá nos vamos a ir a la opción de Pantalla Vamos a activar, es que está desactivado Y acá activamos esta opción y acá le colocamos un patrón ¿ven? próximo confirmar listo entonces ahora sí vamos a ir hacia atrás y vamos a comenzar a configurar el dispositivo nuevo desde cero y acá nos va a pedir que ingresemos la cuenta o el patrón ¿no? vamos a colocar el patrón y ya hasta estaría saltado la cuenta gente así de una forma rápida y fácil sin tanto demora. En este caso, no necesitamos ninguna box ni alguna caja de gente que pueda hacer el proceso, sino que es un método manual para todos ustedes. Espero que les disfruten. No olviden de suscribirse a mi canal y darle un buen like, gente. Acá, como hemos colocado el patrón, entonces ya lo que va a suceder es que ya no te va a pedir la cuenta de Google. Listo, como podemos ver acá, lo vamos a dar en saltar. Listo, ya nos pidió la cuenta de Google, gente. Y vamos a configurar los pasos de teléfono en ese caso eso sería todo, espero su gran like y suscripción a mi canal, no olviden de suscribirse gente ya que eso me ayudaría bastante, es un nuevo método, método 2021 gente, nos vemos en el próximo video.